Hola, seguimos en la ciudad prohibida, en uno de los tantos palacios de los emperadores. Está como el palacio para cambiarse de ropa, el palacio para descansar, el palacio para estar mientras se prepara para una ceremonia. Y así, son todos muy bonitos, todos tienen cosas. no se puede entrar, pero uno los puede ver y sacar una foto. Y quería mostrarles estos jarrones de cobre, que creo que también... No sé si saqué una foto en el en, en mausoleo de Sun Yat-sen. Pero efectivamente, como me contaba nuestro compañero coreano que era profe, son eran como la manera que ellos tenían de juntar agua en caso de que hubiese un incendio, porque solían haber incendios por rayos. Y Así que guardaban agua aquí en estos recipientes de cobre y en caso de que hubiese un incendio. Ahí, miren, todavía nos queda mucho más. Espero que podamos seguir viéndolo todo en un día muy bonito, un día de sol.